Se está dando mucho por los emprendedores, aquellas personas que no tienen eh, pues espacios en los que poder desarrollarse, pues buscan en esos espacios pues una manera de compartir y de, de crecer en, en conjunto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, este, esta, red, esta red que queremos poner en marcha está basada en el principio, pues es de dar y recibir. ¿Qué ofrezco yo y qué puedo dar? Pues nosotros lo estamos haciendo como si fuesen pequeños, queremos hacer pequeños círculos, círculos eh, espaciales, concentrados en un espacio común. Un espacio en el que puedan satisfacerse esas demandas, que puedas alquilar un espacio o que necesites un aula para dar una, unos cursos o, bueno, en fin, para satisfacer esas, esas demandas. ¿no? Poder ser como el centro de, de información del de, de ECOHUB. Eh, la idea es si hay colaboración entre diferentes anillos, como, como estamos comentando, eh, la idea es que sea el centro de unión de toda esa información, quiero decir los servicios que pueda ofrecer un anillo, pues junto a los servicios que pueda ofrecer el, el anillo de colaboración, pues que sea el centro de, de unión de, de toda esa información. ¿no? Y es un poco la plataforma, el objetivo es simplemente facilitar la gestión y saber pues, toda la gente que colabora en, en, en Ecohub y tener pues, el punto de unión tanto de los servicios como, como de las ofertas. ¿no?